Para crear un nuevo horario dentro de IMT Láceros, iremos como administradores a la parte de administrador, la sección de configuración y el menú horarios. Pulsaremos en el botón de crear nuevo, pondremos un nombre a nuestro horario y marcaremos las horas del horario lectivo. Seleccionaremos la entidad sobre la que vamos a trabajar, que siempre será nuestro servidor. Marcaremos un color para identificarlo mejor e incluso podemos añadir una descripción. Pulsaremos el botón verde y ya estaría creado nuestro horario lectivo. Una vez creado el horario, podremos añadir más horas en el caso de que tengamos un horario partido, pulsando en el botón de crear nuevo. De esta forma podremos tener un horario partido con unas horas bien diferenciadas dentro de nuestro horario. Pulsaremos el botón verde de nuevo para aplicar los cambios y ya tendríamos el horario partido.